Buenos días, amado, y a todas las personas que están con nosotros. En este momento eh, estaremos conversando con el señor Carlos Méndez Carlos Méndez Pineda desde Santo Domingo. Hace días hemos estado, estado conversando sobre una situación que se está presentando en su comunidad, en Villa Antigua. Él hace denuncia del desalojo por unas personas eh, y hace una denuncia muy seria en el caso. Esto es de conocimiento a nivel nacional. Él se ha acercado a nosotros para eh, poner en alerta también a esta zona y a todas las personas que llega el espacio sobre la situación que ellos están atravesando él es el secretario de la Junta de Vecinos de la Comunidad de Villantigua en Santo Domingo vamos a darle los buenos días y saludos señor Pineda, buenos días buenos días le hablo a Carlos Méndez de aquí de Santo Domingo Villa Villantigua, Bayona Lo no, siguiente eh, que yo quiero denunciar y poner un stop a la máxima autoridad de la Policía Nacional unos coroneles llamados Aquino otros coroneles llamados de la Cruz y, son, y por último el coronel Duño que vive en el, en el barrio Barico de Herrera en la calle 24 de Abril lo siguiente nosotros queremos ser llamado también al mayor de León de la Caoba del destacamento de la Caoba lo siguiente es que se han oído rumores que anda una firma del jefe de la Policía Nacional, Ney Aldrin. No queremos por ruto aquí. Lo siguiente es que queremos es que hacer un llamado al presidente electo, Luis el Abinader Corona, y también al síndico Andújar de Santo Domingo, que prometió que no iba a haber desalojo más. Lo, que, lo siguiente es que queremos poner en alto de que no haya desalojo ilegal, porque nosotros estamos trabajando directamente con abogados y agrimensores del Estado. Ya este, estamos acudiendo ya entre la espalda y la pared de que ellos dicen que van a romper todos, porque hay un pequeño error en la parcela 173. La abogada no ha acudido con que ellos quieren desalojar todos. La 174 no tiene... No tiene ningún documento de desalojo. Lo siguiente es que estos coroneles sí. no quieren hacer daño porque nosotros le compramos a herederos, al señor Leo Díaz Cabreras, le compramos hace 20 años, no le construido, pero ya tenemos hogares, tenemos familia aquí dentro de nuestro terreno. Lo siguiente es que tenemos ya, documentos de nuestras mejoras, hechos por abogados, notarios y asumensores. Ya tenemos en manos documentos que van para el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y luego a Catastro. Nos van a registrar. Nosotros estamos trabajando con mano legal, no ilegales. Claro. Tenemos conocimiento en el coronel Aquino, que es encargado de Santo Domingo Este, de los desalojos. Pero desalojos legales, mandados por fiscales del Estado Tribunal de Tierra. No ilegales, por dinero, como ya él está acostumbrado. Un coronel que coge dinero, coge 3, 4 y 5 millones de pesos, agentes, funcionarios, agentes por dinero. Ya ellos... Eh, okay, okay. Sí, sí, sí, una preguntita. Eh, usted ha dado algunas informaciones, eh, cómo adquirieron los terrenos, el tiempo que tienen. Eh, ¿Qué argumentos eh, utilizan las personas que usted está denunciando... Eh, para eh, tumbar toda la comunidad, eh, derribar las paredes de, de esa parcela en específico, la 173, usted cita. Sí. ¿Qué eh, argumentos? Ya... Lo siguiente es que ellos dicen que se quieren quedar con todo cuando den la orden, supuestamente del jefe de la policía en sí. que es, es lo que los coroneles... Dicen cuando ellos entran aquí a la parcela 174, que es de orden del coronel Ney Aldrin, el jefe de la policía, supuestamente el coronel Núñez que lo dice, confesado por su boca, porque al secretario, a mí mismo, ellos dijeron que ellos van a traer dos grúas y 80 militares para derrotar todo aquí, que es por orden del jefe de la policía. Ese es el llamado que tenemos y la notificación a esos altos rangos. Nosotros le compramos, compramos directamente a herederos, no, no, hay, no somos invasores somos padres de familia somos sí. con nuestra dignidad y ahorro que hacemos trabajando como honesto y sincero que somos sí, de lo, de lo algo que queremos de... es que por favor bueno, ahí, esto llegue no, donde tenga buscando. que llegar esta noticia porque los, los niños de nosotros están atemorizados porque los coroneles cuando entran aquí dicen que ellos van a romper por orden del jefe de la policía esa es la notificación que le queremos hacer de... llegar a nuestro programa caballero Carlos que lo, que lo ha, que Caballero, si de algo le sirve, yo le hablo a Francis Rodríguez, abogado. Actualmente la justicia ha ido abriendo paulatinamente. Al parecer hay una intención de desalojar, pero es ilegal, porque no se están otorgando fuerza pública y debe hacerlo según la nueva ley. El Ministerio Público, ustedes han tenido comunicación con la fiscalía de ese sector Eh, hablar, eh, nosotros no hemos recibido ninguna notificación de ninguna eh, eh, estado, eh, de ninguna institución del estado. Lo que sí hay rumores, oiga bien, un rumor es cierto, porque he comentado por la misma abogada que lleva el caso en la parcela 173. Son tres parcelas que están juntas y ellos Ay, se, se nos fue, se cayó. Vamos a Era por WhatsApp? De... Sí. Sí, el WhatsApp tiene ese. Ya entró. Okay. Sí. Conéctala de nuevo. Sí. sí. sí bueno, le digo. La abogada que lleva el caso en la 173 es la que informa de que ellos quieren hacer esa trama de quedarse con todos los terrenos, ah. como es, como con el, con el documento que tienen de la única parcela que es un poquito de tierra. ¿Por qué le decimos que de manera ilegal? Porque ellos. Aprovechan los momentos de, de días de fiestas, ¿sí? día que nadie está trabajando, vienen de madrugada y rompen todo lo que quieren romper. Por eso que hablamos de, de ilegalidad. Pues mira, presentan un documento? yo creo que ustedes deben de redirigirse a una autoridad en principio al tratar de verse con el abogado del Estado y con la fiscalía para que le diga si, sí, porque en madrugada no hay acción policial, ni, ni después de las 6 de la mañana es que pueden actuar. Si lo hacen de esa manera es ilegal. Ustedes tienen entonces todo, todo lo de ganar, pero tienen que tener claro con quienes deben hablar. Vayan a la fiscalía, indaguen si tienen alguna fuerza, in, pública. Una fuerza pública solicitada oh. para que ustedes despejen y no se dejen amedrentar y, a, y, a, y vayan a donde el jefe de la policía para que él les indique si es cierto que él le interesa esas tierras. Porque tienen que enfrentarlo directamente. Se están diluyendo los. los... Nosotros fuimos a la fiscalía. Fuimos a la fiscalía a querellarnos contra los coroneles. Contra los coroneles que vinieron aquí. Y la fiscalía, el fiscal de aquí de la no de La Palma, nos dijo. Que eso era un caso que teníamos que irlo presentando en el Tribunal de Tierra. Fuimos al Tribunal de Tierra, al abogado del Estado. Fuimos al, al abogado del Estado, pero estaba cerrado. No estaba Por eso presente. que no está funcionando. Un, un abogado para ir dando los pasos del lugar. Evitando que pase esa situación, porque de la manera que ellos lo están haciendo, lo, lo hicieron allí adelante, de manera ilegal. Participan, ellos van y buscan un cuadrón, esperan la madrugada, las 4 de la mañana... 5 vienen y rompen por todo el mundo adentro, y cuando viene a amanecer, ya está todo roto. Es la esa manera que lo están haciendo. Entonces, por eso es que hacemos el llamado a Vina de que parezca esos desalojo, porque ellos lo que tienen es quedarse por la tierra, hacer el daño ya a, eh, en lo que falta por quedarse. Eso quiero decirlo claramente. Bueno. Lo que están haciendo es para quedarse ya con lo que dejaron. Bueno, eh, Carlos Méndez, eh, estuvimos conversando con el señor Pineda, Carlos Méndez, secretario de la Junta de Vecinos de esta comunidad de Santo Domingo, Villa. Vamos a ver, tenemos el sector por acá, donde de manera irregular, según la denuncia que hace el amigo, de manera irregular, eh, han estado maniobrando de manera extraña algunos militares, según él, eh, también con el auspicio del director de la policía Esto hay que aclararlo Y como le aconsejaba Francis Que vayan de manera directa a la policía Para saber cuál es la realidad Y hasta el momento el tema de la justicia eh, está parado O sea, no se puede hacer, cometer este tipo de acciones en Villa Antigua, en Santo Domingo Debemos de abogar porque las no, cosas se la hagan la única abogada que tiene trabajo en este país <risa> Debemos de abogar porque las cosas se hagan con la transparencia Sin afectar a los ciudadanos De que si ciertamente Por ejemplo acá en San Francisco de Macorís Nosotros conocemos mucho del, del robo de terrenos Del empoderamiento de ciudadanos de manera irregular de terrenos Pero si este caso eh, El amigo dice que le compraron a los herederos Que tienen... Eh, alrededor de 20 años, dos décadas en esa comunidad eh, formada, que se investigue y que se aclare y que no esté en manos mañosas queriendo hacer lo ilegal. No podemos eh, permitir que estas cosas sucedan. Esperemos que puedan eh, resolver y que en buena ley, pues, cada familia que pertenece a esa comunidad permanezca, si ciertamente le corresponde cada terreno y cada solar. De esta manera, pues, concluimos eh, nuestro espacio, nuestro tema en el día de hoy. Queríamos Bien. hacernos eco de esta denuncia porque nos preocupa vamos. que si ciertamente, como dice el amigo que denuncia, quieran empoder empoderarse de sus terrenos, de sus casas, no es posible y no se puede permitir. Muchísimas Bien. gracias. vamos. Gracias, Carolina.